El objetivo de este vídeo es repasar algunos de los conceptos básicos del uso de jQuery y posiblemente el primero de ellos es el recordar cómo se incluye la librería en nuestro fichero HTML. La inclusión se puede realizar de dos maneras, o casi mejor dicho, de dos, eh, desde dos ubicaciones diferentes. Una primera de ellas sería descargar la librería desde el sitio web de jQuery e incluirla con la etiqueta script dentro de nuestro fichero y la segunda, que es la más habitual, es la más práctica, de hecho, es cargarla desde uno de los servidores externos que nos proporcionan empresas como Microsoft o como Google, lo que normalmente se denominan servidores CDN. ¿Y cuál de las dos opciones usar? Bueno, pues lo más habitual es usar la segunda, es decir, cargar desde un servidor CDN. Esto nos va a ahorrar ancho de banda y además, con mucha probabilidad, va a hacer que la librería se cargue mucho más rápido que desde nuestro propio servidor. Lo que ocurre es que aunque esa sea la opción habitual, lo óptimo realmente sería un poco diferente. Si vamos a nuestro código, vemos que eh, la carga se realiza como en dos fases. Una primera, que es este script de aquí, hacemos el enlace, hacemos la carga desde el servidor CDN, en este caso desde el de Google, pero a continuación, en este otro bloque de aquí, lo que conviene hacer es comprobar si se ha cargado o no correctamente el jQuery, lo cual hacemos con esta pequeña instrucción de aquí, y en el caso de que esto default, en el caso de que el JQuery no sea parte de Windows, lo que hacemos es escribir en el propio HTML la carga directamente desde nuestro servidor. De esta manera nos cubrimos un poco la espalda para en el caso de que falle, por alguna razón, el servidor CDN. Bien, esto por lo que respecta desde dónde cargamos la librería. Pero el siguiente problema a analizar sería en qué punto de nuestro documento HTML cargamos la librería. Como se puede ver por el código que tenemos en pantalla, yo lo he cargado en la parte final del documento HTML, justo encima de la etiqueta de cierre de body. Bueno, ¿y por qué lo pongo aquí abajo? Pues porque, aunque hoy en día la gran mayoría de navegadores, por no decir que la totalidad, ya soportan lo que es una precarga de los scripts, siempre puede darse el caso de que un script colocado en la parte superior, colocado en la cabecera del documento, esté mal codificado y bloquee la carga final de la página. De manera que nuestro usuario final no vería nada en pantalla. Ya digo que hoy en día suele estar bastante controlado gracias a los navegadores y su carga asíncrona de scripts, pero esa que precarga, ese prescaneo que se realiza no es perfecto y aún así pueden darse problemas de bloqueo. Así que una mejor solución es colocarlo al final. Además, la opción de colocarlo al final también en el fondo minimiza una posible mala codificación del fichero JS, porque aunque estamos acostumbrados a lanzar nuestro código Javascript una vez se ejecute una vez se lance el evento onload que indica que la carga del DOM está realizada correctamente siempre es posible que ese documento no esté bien realizado y el hecho de colocarlo también al final minimizará el efecto de que esa carga no se hubiera realizado correctamente. Por contra el hecho de no colocar la carga arriba, la carga en la cabecera, hace que perdamos la posibilidad de ciertas opciones como por ejemplo la de lanzar algún script antes incluso de que se renderice completamente la página. Por ejemplo, una opción sería un sistema de análisis, de estadísticas, de accesos a la web. Incluso en el caso de que la web no se pudiera renderizar por algún error, sí que interesaría que se pudiera contabilizar el acceso que se ha realizado a ella. De hecho, esto la siguiente condición con respecto a dónde llamar al script es que habrá que llamarlo siempre antes de cualquiera de los scripts que van a hacer uso de esa librería. En nuestro caso, por ejemplo, que vamos a hacer alguna prueba ahora, hemos cargado nuestro script que es el que tenemos aquí abajo, detrás de la carga que se realiza del script de jQuery. En el caso de que esto no fuera así, el sistema nos daría un error ya que habría funciones que no sabría resolver. Bueno, pues ya sabemos cómo cargar la librería. El siguiente paso es aprender a utilizarla. Y para eso nos vamos a ir a nuestro fichero JS, donde vamos a escribir código jQuery y lo primero es saber cómo llamar a una función de la librería. De una manera sencilla, podríamos decir que eh, la forma de llamar a cualquier función de jQuery es utilizando el espacio de nombres jQuery. jQuery. Punto permite que llamemos a una de las funciones, por ejemplo, la función ajax, de la librería jQuery. Es decir, utilizamos una técnica típica de lenguajes como Java o como C Sharp, en el que para acceder a una función de una clase o importamos el paquete, al principio del fichero, o prefijamos el nombre de la función con el nombre del paquete. Bueno, pues hasta aquí parece fácil, pero es que incluso lo es más. ¿Por qué? Bueno, pues porque jQuery es una palabra muy larga, cuesta mucho escribir, y lo que se ha buscado es un alias que sustituya esa palabra y le deje en algo mucho más corto. Ese alias no es ni más ni menos que el símbolo de dólar. Si ponemos punto detrás... Igual que antes, podemos hacer uso de la función, por ejemplo, AJAX. Bien, pues eh, lo que ocurre también es que gran parte del potencial de jQuery es la facilidad que da de trabajar con el DOM. Facilidad que se refleja sobre todo en la posibilidad de poder acceder a elementos de ese DOM. Tan importante es esa característica y tanto uso se hace de ella en los códigos de jQuery, el propio jQuery implementa en sí mismo, en su propio nombre jQuery, una función de selección. Es decir, JQuery no puede ser solo usado como espacio de nombres, sino también como una función de selección de elementos del DOM. Por ejemplo, esta. Esta función nos devolvería todos aquellos elementos del documento que tengan la clase Clase. Por supuesto, sigue siendo JQuery, con lo cual podemos cambiar la palabra jQuery por el alias. De hecho, por ejemplo, lo primero que tendríamos que hacer en nuestro script es comprobar que el DOM se ha cargado completamente, cosa que en Javascript haríamos con el uso de la función load del objeto window. En jQuery la idea es la misma, solo que en vez de hacerlo con el evento load del objeto window, lo haremos con el evento ready del objeto documento. Es decir, tenemos que seleccionar el objeto documento Ya es definirle qué funcione, hay que ejecutar cuando se produzca el evento Ready. Por ejemplo, un alert. Esta forma de indicar cuando hay que empezar a cargar nuestro código eh, en el fondo es muy similar al que utilizaríamos en JavaScript normal, ¿no? en el habitual. Pero usando jQuery tenemos dos pequeñas ventajas. La primera de ellas es que en JavaScript el evento load eh, se lanza cuando toda la página está cargada. Cuando digo toda la página es toda la página incluyendo las imágenes. Sin embargo, en jQuery el evento ready se lanza cuando está cargado únicamente el DOM, es decir, no están incluidas las imágenes lo que supone una ventaja importante en tiempos a la hora de poder tener la página funcional mucho más pronto. Pero es que además en Javascript, si definiéramos dos o más funciones que procesen el evento load, sería la última la que se ejecutaría sobreescribiendo todas las anteriores. Mientras que en jQuery podemos definir varias funciones ready, varias funciones que procesen el evento ready, y todas ellas se ejecutarán de manera secuencial, lo cual nos puede permitir estructurar nuestro código de una manera más, más óptima. Pero es que incluso esta función todavía se puede simplificar más. En jQuery podríamos quitar todo esto, dejar el dólar solamente, y esto es exactamente lo mismo que lo que hemos quitado. Es decir, estamos seleccionando el documento y para el evento ready de ese documento ejecutar la función que defino. Dicho de otra manera, si utilizamos el selector jQuery sin seleccionar nada, automáticamente lo asocia al documento y al evento ready. Bueno, pues ya tenemos el ámbito donde vamos a poder escribir código, así que vamos a escribir código. Vamos a escribir código jQuery. Y como he comentado, lo más habitual en estos casos es utilizar el selector para elegir algún elemento del DOM y hacer algo con él. Vamos, por ejemplo, a aquí y a utilizar el selector para elegir todos los elementos de la clase humano. Lo que va a hacer esta función va a ser elegir todos los elementos de la clase humano, todos. Y lo que voy a hacer ahora va a ser a todos ellos aplicarles un CSS distinto. En este caso, voy a modificar una de las propiedades, por ejemplo, que el color sea rojo. Grabamos y vemos que nos aparece el alert, le damos a aceptar y todos aquellos elementos que tienen la clase humana asignada se ponen de color rojo. Hemos utilizado un selector que en este caso selecciona una clase, pero realmente aquí dentro podemos poner cualquier tipo de selector que se pueda utilizar en CSS3. Clases, identificadores, hijos, adyacentes e incluso pseudo -clases y pseudo -elementos.